compré en los chinos hace un par de días, me costó 4 euros. Y nada, eh, seguimos con la escala single string y esta vez vamos a usar la escala menor de la escala single string de sol, pero en menor. Eh, vamos a hacer exactamente la, el mismo ejercicio que, que en el último vídeo, tengo la voz mala ahora, no sé por qué. Es decir, primero la escala pura y dura, luego un par de ejercicios de repetición. ¿vale? de esto de que avanzo una, retrocedo una avanzo dos, retrocedo una y por último voy a hacer una jam voy a poner una, una canción eh, bueno, más que una canción una backing track, concretamente el ciclo de quinta eh, empezando con sol menor, el ciclo de quinta es el, lo que podéis escuchar por ejemplo en, en el I Will Survive de Gloria Gaynor también lo podéis escuchar en el, en el Par, eh, Parisian Walkways del, del Gary Moore ¿vale? es el ciclo de quinta y sobre, sobre ese ciclo de quintas con la escala menor, la verdad es que se puede improvisar y hacer un montón de pamplinas. Bueno, pues lo, lo, lo pongo para que lo veáis. Eh, lo dicho, escala pura y dura, do un par de ejercicios de repetición para memorizarla bien y a continuación un ejemplo de cómo se improvisaría con esa escala sobre un ciclo de quintas típico, en este caso empezando en sol menor. Vamos a verlo. Bien, pues vamos a empezar con el tema de la improvisación. La improvisación, pues, evidentemente me voy a equivocar, porque estoy improvisando. Si me equivoco y puedo salvarlo, pues lo haré, si no, pues, como ha pasado un par de veces antes, lo borro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer primero la escala pura y dura. Luego voy a hacer algún tipo de repetición, de... Y luego pues voy a intentar también, voy a intentar meter también esto que también evidentemente entra. En la, en la cuerda prima, la escala menor sería... Sí. 12, eh, 10, 9, 7, perdón, 8, 7, 5, 3, 1, 0. Si hago octavas, suena muy chulo. Esta eh, he metido la tercera, esta no entra, perdón. Octava significa que la, eh, la nota en la nota, como es natural, estos es re, estos es re, pues esta, estas dos notas, que también son re, siempre van a coincidir. Y bueno, entra perfectamente, ¿vale? Y a lo mejor también meto esto. Esto que hacíamos el otro día con con la cuerda prima quinta al aire, perdón. Venga, vamos a ver que si me ocurre me, me, no me enrollo más que, que las persianas. Venga, ahí va. Empieza. Un ciclo de quintas. Escala por y a ver si lo puedo vamos a darle un poquito de swing no me he salido de la escala, eh Ahora una nota que no es. Que no es de la escala pero entra. Nada, que tenéis la backing track en, en, la, en, la, en el blog, ¿vale? Para que lo podáis escuchar o descargar. Y repetiros que la backing track es simplemente un ciclo de quinta, como podéis haber escuchado en la canción de I Will Survive, o podéis escuchar en, en la una de Gary Moore -Oh, que se llama... ¿cómo se llama? La de Parisian Walkways. Ciclo de quinta, normal y corriente. Bueno, venga, al lío.